Buenas noches, me llamo a Nicolás del Tisguardia y soy drogadicto de... soy de... soy dependiente. Yo consumo cocaína, consumo píldoras, un fármaco que se llama Sopicrona, que es sumamente adictivo, que te lo venden siempre a como de alta y se más, más avanzado. Consumo de coca, soy, alcohol, y, soy de alcohol Soy un consumidor desagradable, me encanta fumar mientras hago que. Los perros ladren, yo dejo que hablen mientras vuela mi arte Y me han criticado y no me han callado, nunca me han tirado Yo sigo de pie mientras fumo lentamente de repente yo me encuentro delincuentes que no dejan nada bien Y brindo solo para mi, para mis carnales Los de mi disquera, esos son reales Amigos ideales, disfrutando la base que se tira el César Las dos de la madrugada y ya sube a la cabeza Toda esa cerveza y tequila cabrón Se olvida el dolor solo con alcohol Esta es mi pasión, el rap, mi corazón Se lo entrego en este juego de la vida quien diría que continuaría llena de alegría pues olvidé el pasado aunque escucho su voz todavía no pierdo la vía sigo adelante todo el día yo sigo adelante todo el día y hoy solo quiero tomar prender para fumar solo para festejar soy un consumidor que solo busca la paz algo de tranquilidad que siga el siguiente verso, esta apenas va a empezar Y solo quiero tomar, prender para fumar Solo va a festejar, soy yo un consumidor Que solo busca la paz, algo de tranquilidad Que siga el siguiente verso, esta apenas va a empezar